Bueno, pues estamos eh, valorando pues la, la posición de Podemos Asturias en relación a, a, al documento, el primer documento firmado por la Alianza por la Industria, que es un documento que mañana se va a firmar, eh, y una posición de Podemos Asturias que es de rechazo a la firma de ese documento, que hemos trasladado a nuestro Consejo Ciudadano, donde con bueno, en total mayoría pues eh, descarta la firma del documento por diferentes aspectos que luego nos entra a valorar, ¿no? Eh, pero bueno, eh, y me acompaña en la rueda de prensa eh, Enrique Gallar, que es responsable del área de industria de Podemos, y Cristina Tuero, que es portavoz de, de Podemos Asturias, eh, una de Podemos, del Consejo Ciudadano de Podemos Asturias. Bueno, yo quería reflejar, destacar algunas ideas muy sencillas. Bien, relativas un poco a esta cuestión, que de alguna manera fijan, o sea, contribuyen un poco a fijar la posición de, del partido sobre, sobre este asunto. ¿bien? La primera cuestión, idea importante, que creo que es importante también que la gente lo conozca y es una cuestión que no se habla mucho, es que tal y como está configurado el, el sector eléctrico en, en España en este momento, por la ley 24-2013, de 26 de diciembre, el artículo, de esa, el artículo 13 de esa ley establece que el sistema eléctrico tiene que autofinanciarse con sus propios recursos, ¿vale? con los ingresos que entran dentro de ese sistema. Esto significa que cualquier subvención que se dé a una parte de los consumidores debería ser sufragada por el propio sistema, es decir, por otros consumidores. ¿vale? Nosotros creemos que esto es importante porque, tal y como se están planteando las cuestiones en el tema del Estatuto de Retrointensivo y el documento de la Alianza, eh, el dar unas subvenciones a las grandes empresas electrointensivas implicaría que el resto de consumidores tendríamos que sufragar ese gasto, ¿vale? Esto es una cosa que nos está comentando y que nos parece muy importante que se sepa. La segunda idea importante es que en este momento no hay una evidencia documental y estadística clara que permita sostener las afirmaciones del de lobby de las electrointensivas, que es la, la asociación AEG que es de alguna manera la que lleva haciendo esta campaña durante los últimos meses con este tema de que pagan la tarifa más cara de Europa. ¿vale? No hay evidencia documental verificable y oficial que permita afirmar esa posición. ¿Bien? En realidad los datos oficiales, que los que tenemos encima de la mesa son los de Eurostat, y de hecho Eurostat se diseña y se pone en marcha, precisamente para que no pasen estas cosas de qué datos cogemos y cuáles... ¿Cuáles no? ¿Cuáles son los oficiales? Los datos de Eurostat indican que en España la tarifa para las empresas electrointensivas se encuentra más o menos en la media de, la, de los países de la Unión Europea. ¿vale? En concreto, si cogemos la banda IG para un consumo superior a 150.000 megavatios hora, que es la banda donde estarían estas empresas electrointensivas, España tendría por encima... A Francia, tendría por encima a Italia, tendría por encima a Alemania, tendría por encima a Portugal, a Irlanda, Polonia y el Reino Unido, que con mucha diferencia es el país de la Unión Europea que tiene un coste por megavatio más alto de toda la Unión Europea. Bien, eh, ¿qué decir de esto? Bueno, pues no lo sé. Igual es que alguien no ha hecho sus deberes. Igual es que alguien está dando por buenas determinadas informaciones que se, que se dan, pero bueno, nos parece que no hay sostén para estas afirmaciones de que se paga la tarifa más cara. Habría que investigarlo de una manera más transparente, oficial, pues, montar algún tipo de comisión de investigación sobre este asunto para tener datos verificables. ¿vale? Nosotros creemos que el gobierno de Asturias debería funcionar con seriedad en esta cuestión. Es un tema bastante importante, eh, nos estamos jugando el futuro de la, de la industria y necesitamos contar con datos fiables. ¿vale? Precisamente, eh, esto indica un poco que lo que se está queriendo hacer es una política de subvenciones del, bueno, subvenciones a las, a las empresas. ¿no? Eh, nosotros en general creemos que deberíamos reflexionar porque esta política de subvenciones de la luz sin contrapartidas puede provocar el efecto contrario al que se busca. ¿vale? Ese efecto sería que estas empresas obtienen una parte importante de sus beneficios a través de inyecciones de dinero público, a través de impuestos, a través de subvenciones, a través de una serie de mecanismos sin contrapartidas y estas empresas se duermen en los laureles no modernizan las instalaciones y de alguna manera empiezan a vivir de rentas ¿vale? y de una política de captación de ayudas y fondos públicos. ¿Qué pasa? Que un día llega la Unión Europea con la rebaja, con algún tipo de normativa que obliga a modernizar, que obliga a cubrir determinadas necesidades medioambientales y otras empresas en vez de modernizarse lo que hacen es cerrar las puertas. Con lo cual, nosotros sospechamos y creemos que es importante esto, que la gente lo tenga en cuenta, que puede que tengan el efecto contrario. ¿vale? No, es tan, no es tan claro el asunto. Y además, esta preocupación coincide con eh, las cosas que nos dicen los compañeros y compañeras de las secciones sindicales, de los trabajadores de muchas empresas donde siempre una queja fundamental es que estos tíos es que no gastan un duro. no invierten nada, no modernizan, se cae todo a cachos y la gente está preocupada porque dicen cualquier día esto pues es totalmente obsoleto y estas empresas no, no van a acabar en, la, en el cierre. ¿no? Entonces, quizá haya una cuestión preocupante en este sentido. Por otra parte... ¿Dónde acaba la carrera entre países y regiones europeas por ver quién da más subvenciones a las multinacionales? ¿Vale? Porque es un poco lo que se está planteando. Si hay más, dicen, hay más ayudas en Alemania, hay más ayudas en Italia, hay más ayudas en Francia. Tenemos que dar más ayudas. ¿Vale? ¿Dónde acaba esa carrera? ¿Vale? ¿Qué pasa si nosotros pues, aprobamos una serie de, de programas de subvenciones a la, a la industria, a determinadas industrias, determinadas multinacionales, bueno, pues dentro de ocho meses o dentro de un año, Alemania prueba otro paquete de ayuda de subvenciones y a ver pues, cómo, dónde acaba esa carrera competitiva por a ver quién financia más a su propia industria. ¿vale? Nosotros creemos que eso puede ser una carrera hacia el abismo, que se coma derechos laborales, que se, que se coma fondos del Estado y bueno, pues al final acabamos ten, teniendo que cerrar hospitales y escuelas pues, para subvencionar a las grandes multinacionales. ¿Qué significa esto para la gente trabajadora? ¿no? Y en general nuestra alternativa a corto plazo con este, esta problemática que es real, que nosotros creemos que hay que dar un apoyo a las industrias estratégicas, de hay que arrimarles el hombro, ¿vale? pero nosotros creemos tenemos una discrepancia en la forma en que se están planteando las políticas de apoyo. ¿vale? Esa sería nuestra diferencia fundamental. Nosotros creemos que la política no pasa por dar subvenciones a fondo perdido, como se está planteando en este momento, sino por la reforma del mercado eléctrico, por la participación directa del Estado en el tejido productivo para contrarrestar las presiones de los accionistas privados. Y en este sentido creemos además que la movilización y la presión del movimiento obrero por unas políticas de intervención pública en las grandes empresas es un factor clave y decisivo. Y dicho esto, paso la palabra a la compañera Cristina. Hola, pues bueno, yo os voy a tratar de resumir un poquitín las alegaciones que, que proponemos a, a este documento. La primera de ellas es impulsar una reforma del sector eléctrico que erradique el oligopolio eléctrico, que permita la bajada generalizada de precios de la electricidad a la gran industria electrointensiva, pero también al resto de particulares y pequeños consumidores. Esta reforma puede incluir el establecimiento de precios máximos regulados por el Estado o la participación pública total o parcial en el sector eléctrico, siguiendo así el ejemplo de un amplio número de, de países de la OCDE. El precio actual que se paga superior al coste de producción lo único que hace es aumentar los beneficios de las eléctricas de forma especulativa. Es un error insuflar dinero a fondo perdido sin exigir contraprestaciones en forma de permanencia y mantenimiento del empleo. Medidas como la salida de la subasta de la, de la energía hidráulica podría ayudar a abaratar el precio de la luz. Otra de nuestras alegaciones es impulsar un observatorio del precio de la luz y de legislación industrial europea que realice un informe anual de análisis comparado de precios de la luz en la Unión Europea y de los cambios legislativos que se producen. También analizar los efectos que pueda producir sobre la economía asturiana, concretamente la implantación de políticas arancelarias de la, de la Unión Europea. Este informe se presentaría y se debatiría anualmente en una sesión específica de las, comisión, de las comisiones de industria del Congreso y de la Comisión de Industria, Empleo y Promoción Económica del Parlamento Asturiano. Otra delegación sería impulsar desde el Gobierno un fondo de rescate industrial que permita capitalizar y realizar inversiones en la industria asturiana con especial énfasis en las electrointensivas, a nivel asturiano se plantea la reforma del IDEPA, como ha comentado el compañero, para que pueda capitalizar ese fondo de rescate y realizar participación pública en el sector industrial asturiano, como hace actualmente la SETI. Eh, otra delegación sería cual, cualquier subvención, ayuda o inversión realizada a la industria electrointensiva tiene que estar vinculada a alguno de estos mecanismos, o bien a participación pública en esa empresa por medio de compra de acciones y la presencia en los consejos de administración o el compromiso de permanencia tras la recepción de esas ayudas por un tiempo que no sea inferior a diez años y con un mantenimiento completo del empleo y de la actividad. También un impulso de una iniciativa institucional europea por medio de grupos de países y regiones europeos que haya lobby en la Unión Europea para impulsar legislación comunitaria antidumping social que sería armonización de los costes laborales al alza, impulso del sindicalismo transnacional, salario mínimo europeo, convenios colectivos europeos también, reducción de la jornada laboral en la Unión Europea, medidas antidiscriminación, regulación transeuropea de las subcontrataciones y flexibilización de las limitaciones europeas en materia de intervención estatal en la economía. Y por último sería eliminar las menciones a la recuperación de mecanismos similares a la subasta de interrumpibilidad, que era una ayuda a fondo perdido, encubierta u otras ayudas sin condicionalidad, financiadas por particulares y pequeños y medianas empresas ya que las propuestas que se están planteando actualmente en materia de ayudas a la industria electrointensiva supone que el resto de consumidores y pequeñas y medianas empresas asturianas y españolas paguen la factura de la luz de la gran industria asturiana. Cada uno de nosotros y nosotras pagará más a cambio de dar dinero a fondo perdido a unas pocas multinacionales que cada año ganan suculentos beneficios y exprimen a sus plantillas y a sus, sus contratas. Y eso sería más o menos el resumen de las alegaciones que nosotros ponemos al documento. Sí, mañana, mañana la firma del documento de la, de, de la Alianza por la Industria, eh, Podemos Asturias, no va a estar porque no compartimos el consenso que se basa en, en el principio básico de dar dinero gratis a las multinacionales, eh, subvencionado además... ...por el resto de consumidores particulares y pymes... ...y dar ese dinero sin ningún mecanismo de condicionalidad. Nosotros creemos que es un modelo de política industrial fallido... ...es un modelo de política industrial implementado en Asturias durante décadas que básicamente consistía en darle dinero a esas multinacionales para que, para que mantuvieran la actividad, pero luego no se les exigía contrapartida en mantenimiento del empleo o en mantenimiento de inversiones, hacer inversiones que asegurasen que las instalaciones valiesen más y por lo tanto fuese más difícil de localizar. No, no había esas medidas, esas medidas son responsables de la pérdida de empleo en Asturias y ahondar en esas medidas es cavar más, más hondo y ahí creemos que, que por lo tanto no se puede hacer. ¿no? Nuestro consenso se basa, por lo tanto, en qué hay que abaratar el precio de la luz. Ese abaratamiento del precio de la luz se debe hacer reformando el mercado eléctrico, se debe hacer actuando a quien en realidad está teniendo beneficios que no le corresponden, que son las compañías eléctricas, y que se puede actuar, y se puede actuar directamente en la reforma de la subasta eléctrica, y también en asegurar que esas ayudas lleguen con algún tipo de condicionalidad. Condicionalidad que puede ser un compromiso de mantenimiento pleno del empleo, un compromiso de unas inversiones, digamos, en, en, hacer la transición, en, en contables, contantes y sonantes, ¿no? porque lo que nos dicen los trabajadores, ha dicho antes, los trabajadores nos dicen que, que las instalaciones están que se caen, que en realidad no se invierte y que una instalación esté a punto de caerse es el camino más rápido para saber que esa empresa está pensando en cerrar esa factoría ¿no? y por eso no hay inversiones. ¿no? O en tercer lugar, eh, otro tipo de condicionalidad es la participación pública, la presencia pública en los propios consejos de administración a través a raíz de esas inversiones. ¿no? Pero, pero repito, el modelo del dinero gratis, sin condiciones, pagado por el resto de consumidores particulares y empresas, eh, creemos, no solo que no, solo que no soluciona la, los problemas de cierre de empresas y deslocalización en Asturias, sino que facilita en el medio plazo nuevas deslocalizaciones. ¿no? Y por lo tanto ahí hay que cambiar el modelo. ¿no? Y, y claro, lo que no se nos ofrece... Eh, desde el gobierno estudiano es un nuevo paripé de una firma donde se firma a todos para que no cambie nada, para hacer exactamente lo mismo en el mejor de los casos, porque, porque luego está por ver si el propio Ministerio de Industria asume las reivindicaciones que ha planteado Adrián Barbón, que ya no, no lo escuchó. ¿no? Entonces, ser parte de un modelo industrial que creemos que es equivocado, que, que tiene que ir en otro sentido y que tenemos que establecer otros consensos. ¿no? Consensos, repito... Eh, evidentemente aparte necesitamos datos objetivos del precio de la luz, etcétera, ¿no? Pero, pero consenso que pasa en que cualquier ayuda pública para el mantenimiento de la, de la industria, que deben hacerse en Asturias, de, debe hacerse un apoyo del gobierno central específico en Asturias eso lo compartimos, ¿no? tiene que considerarse la industria asturiana que fue pública y privatizada mal vendida, tiene que considerarse estratégica, pero eso tiene que estar vinculado a condiciones de mantenimiento empleo, de mantenimiento de inversiones futuras y esos gastos no, se, no es justo que se cargue, no con quien tienen millones y millones y millones de euros de beneficio durante cada año en las eléctricas, pobladas, por cierto, de altos cargos del Partido Popular y del Partido Socialista, sino que se, se está intentando que se cargue en el resto de consumidores y de empresas. Y eso es inadmisible. No puede ser que los trabajadores de Alcoa paguen los sueldos de sus directivos en la factura de la luz, o en la factura de la gasolina, no en la factura del gas, ¿no? Eso no puede ser, ¿no? Y por lo tanto, ahí hay que establecer otros mecanismos, ¿no? Entonces. Presentamos alegaciones, esas alegaciones parece ser que no se van a tener en cuenta y en ese consenso del dinero gratis sin condiciones, que es responsable del cierre de la industria asturiana, ahí no estamos. Y, y creemos que eh, hay que, en donde sí hay que estar y en donde sí estamos es en, es en la necesidad de entender que la industria asturiana está en una situación eh, bueno delicada precisamente por las deslocalizaciones, por los cierres, por la competencia de otros núcleos económicos en España y en Europa... Que necesitamos políticas firmes de participación, de implicación del Estado en la política industrial. Y por lo tanto, ahí sí que estamos. En eso estamos. En, en medidas fallidas, ¿no? Porque, porque eso nos lleva al punto de partida, ¿no? Al cual recibió cientos de millones de euros de subvenciones y a pesar de ello ha intentado deslocalizar. Subvenciones sin condiciones. no Bueno, pues eso hay que cambiarlo. Porque ¿de qué sirve...? Para luego quejarnos, decir, oye, ¿qué, qué malos han sido la empresa, que le dimos dinero y luego se va. Bueno, es que la empresa se haría por criterios de mercado, ¿no? Entonces, no es responsabilidad de la, la empresa podrá hacer eso, pero la cuestión es el Estado que agarre, ¿no? Y que haga medidas para prevenir una nueva hora, una tercera hora de deslocalizaciones que puede venir en el futuro, ¿no? Y por lo tanto, ahí pues, pues entendemos que, que esa alianza por la industria, pues nace, bueno, equivocada en los planteamientos y y probablemente con poca capacidad de impulsar cambios incluso en eso, ¿no? Y, y en Asturias ya lo hemos dicho más veces, hay un overbooking de foros eh, sin, sin soluciones que cambien nada, ¿no? Foros, reuniones, pactos, alianzas, eh, digamos, 10, 12 en esta legislatura, en año y medio, donde no se dice nada, no se cambia nada y no llevan a ningún sitio, ¿no? Bueno, pues ahí, pues evidentemente, habrá quien puede decir, está muy bien, sigamos con, este, con estos paripés, pero nosotros creemos y, y nosotros participaremos en cualquier reunión que nos convoquen, sin duda. ¿eh? Vamos a seguir participando. No firmamos el documento, pero seguiremos sí participando donde, donde sea, ¿no? Pero eh, nosotros lo que decimos es que tenemos que eh, impulsar otra serie de, de medidas. ¿no? Eso es la. Que cambien algo, porque si no, es al final una muerte, una muerte dulce de la industria asturiana. Nosotros no estamos por la muerte dulce de la industria asturiana, sino que estamos por medidas que eviten eh, que, que den vigor y que eviten un, esa situación y que, y que generen cambios, digamos, de, de mantenimiento de nuestra industria, ¿no? Consideración estratégica, inversiones vinculadas a la condicionalidad, reforma del sector eléctrico para que no haya unas, unos directivos sinvergüenzas que se lo embolsen en sus bolsillos, ¿no? Y abaratamiento en su conjunto.